Hola a todos, gracias, gracias por estar de nuevo con nosotros. Haití y República Dominicana, cada plato en su mesa. El tema que quiero abordar con ustedes este día. Pónganse cómodos, vamos a hablar de la problemática dominico haitiana. Los conflictos y diferencias entre la República Dominicana y Haití son un tema que ha sido discutido por décadas. Estos problemas se han generado desde la época colonial, cuando España y Francia se disputaron el control de la isla. Desde entonces, estos países han luchado por territorio, poder político y económico, lo que ha resultado en una serie de crímenes, violencia y aniquilaciones brutales. Uno de los problemas más importantes ha sido el asunto territorial, desde el Tratado de Ryswick en 1697, se han generado muchos conflictos en relación a la frontera entre ambos países. A pesar de que se llegó a un arreglo sobre los límites fronterizos, todavía existen problemas relacionados con la identificación de la nacionalidad de las personas que viven en la zona fronteriza, así como el contrabando y la inmigración ilegal de Haití a la República Dominicana. El descontento de los dominicanos con el presidente Luis Abinader y su gobierno por el problema haitiano es comprensible, ya que se trata de una situación compleja que ha sido un problema de larga data y que ha afectado negativamente a la seguridad y la economía de la República Dominicana. Sin embargo, es importante señalar que la solución al problema haitiano no es algo que pueda ser resuelto de la noche a la mañana, eso lo sabemos. Es un tema que ha sido abordado por diferentes gobiernos a lo largo de los años y que requiere una solución sostenible y pacífica con una postura contundente como la que mantuvo el presidente Joaquín Balaguer ante el mismo problema la noche del 13 de junio de 1991, emitiendo el decreto número 233-91 en respuesta a las acusaciones que se hicieron contra la República Dominicana en foros internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, Suiza, así como en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por medio de sus comités. La falta de coherencia en la solución del problema dominico haitiano también ha contribuido al descontento de la población con el gobierno del PRM. Es necesario que las soluciones sean claras, coherentes y efectivas para que puedan generar confianza y credibilidad en la población total. Y es que la falta de transparencia y la percepción de corrupción en la gestión del gobierno también han contribuido al descontento de la población. Es necesario que el gobierno de Luis Abinader sea transparente en sus acciones y que rinda cuentas a la población para poder generar confianza y credibilidad. Además de los problemas territoriales, los conflictos entre estos dos países, Haití y la República Dominicana, también han afectado el ámbito militar, económico, político y comercial, a pesar de que se han firmado tratados para solucionar las diferencias estos han sido insuficientes para acabar con los problemas de fondo que siguen afectando la relación entre ambas naciones. La solución a la crisis entre República Dominicana y Haití debe venir de ambos países y de sus habitantes, sin la injerencia extranjera, la clave para lograr una solución pacífica y sostenible a este conflicto es el diálogo inclusivo, la cooperación en proyectos de desarrollo y la garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos, de uno y otro lado, pero con voluntad política, trabajo conjunto y respeto mutuo. Es posible así superar esta crisis y construir un futuro más próspero y justo para ambas naciones, naciones hambrientas. Las leyes son claras y deben aplicarse sin injusticias, sin privilegios. Pero deben comenzar por los dominicanos. Muchos que la han violado por buscar unos pesos sin importarle el futuro del país. A lo que el gobierno de Luis Abinader se hace el loco, como los demás líderes políticos nacionales, comenzando por Leonel Fernández y Danilo Medina y terminando por otros que fueron parte de la diplomacia en Haití y que representan también un dolor de cabeza con su juego de la gatita de María Ramos, que tiran la piedra y esconden la mano. Más firmeza, presidente Abinader, más firmeza. Y déjese de estar jugando al gato y al ratón con los que de lejos llegan incluso dominicanos con encargos bajó la manga al palacio y usted les pela el diente con su cínica risita gracias no se olviden de compartir este mensaje y darle like y completo a la campanita para notificarles nuevas entregas Dios con todos hasta nuestro próximo comentario amigos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer